Amigo, Buongiorno da Pablo, el giorno de hoy vamos a hacer un entrenamiento completo Como podéis guardar, he portado el manubrio, he portado aunque cuestos elástico El giorno de hoy, qué cosa vamos a hacer, vamos a trabajar un poquito las bracha, el abdomen, aunque las gamba Vamos a hacer un allenamento completo completo el giorno de hoy no, no voy a usar mi timer vamos a hacerlo con calma più tranquilo vamos a a a hablar piano piano y vamos a allenarnos ok vamos a primero vamos a iniciar con un riscaldamento dopo poi entro con la parte centrales que son estos ejercicios para los brazos para la camba aunque per el abdomen ok prima de iniciar prima de iniciar es que no manque mi, mi hidratación Ah, buena, buena, buena, buena, buena, Vamos a iniciar con un poquito de De movimiento Si tú, Ancora, no te has inscrito a este canal inscríbete a eso, ayúdame A salir eh, con tu Con tu comentario Activa la campanita <ríe> Y así yo, yo me lloro. Vamos a movernos un poquito en el posto En el posto, vamos a enviarle una información A nuestro cuerpo que vamos a hacer Actividad física Un poquito de movimiento El bachino, el bachino Cambio, cambio, piego, ok, salgo nuevamente, ok, nuevamente, sí, nuevamente, nuevo pie, ok, vamos a iniciar con nuestro rescaldamiento, es este rescaldamiento que voy a hacer, vamos a iniciar con 10 burpees, vamos a, a fare 15 squash, squash jump, como vamos a hacer esto, y toco a tierra, ta, ta, 15, después de eso vamos a fare 30 Jumping ya, solamente lo vamos a repetir en una sola vuelta porque así no, nos avanza el tiempo para hacer nuestro alineamiento: gamba, glúteo y brazo. Ok, vamos a iniciar. Vamos a iniciar, vamos a iniciar. He puesto un poquito estos tres. Ok, ok, vamos. Me los escarpes que importante: no para actividad física con la pancha tropo piena ni aunque tropo gota. Ok. Vamo a iniziare, vamo a iniziare con dieci, dieci burpees, ok? Preparate, tre, due, uno, via, ok, va, salto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, Sette, otto, nove, dieci, ah, ah, ah, ah se sente, no? Qual continua, esquasto con terra, quindici, preparate, tre, due, uno, via, uno, due, tre, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uno in più. Tutto questo esforzo vendrà pagato. Preparate. Fa il continuo. 30 jumping già, 3 tre, due, uno, via, uno, due, tre, quattro, cinque, 6 7 otto, 10 uno, due, tre, quattro, cinque, sei, 7 otto, nove, altri dieci, uno, due, tre, quattro, 5, 6, 8, 9, 10. Ay, ay, ay. Todo costa en esta vida. Una bella máquina costa. Un buen doctor costa. La salud costa. La prevención costa. Todo costa. Nesuno te regala niente. Debes, debes de combater. Combatir. Porque tú sabes un vincitore no molare più ok ya habíamos hecho nuestro rescaldamiento vamos a iniciar con con nuestros ejercicios todo el cuerpo oye la hidratación ok muy bien voy a iniciar con un poquito de fuerza de brazo Forza del braccio. a iniziare 10 piegamenti. 10, 10, 10, 10. 10, 10. Ok, solamente 10. Ok. Braccio più largo che la spalla. Corpo diritto. Guardo di fronte. 3, 2, 1. Via. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Me fermo. 1, 2, 3. Perfecto. Adesso... Adesso, ¿qué voy a hacer? Voy a aprender el manubrio. Voy a hacer un ejercicio le gamba, Es un ejercicio combinado. ¿Por qué combinado? Voy a iniciar en 10 sescuates. Dopo facho a fondo. Dopo a fondo, 10 escote y finisco. Ok, Adesso. eso. Meto qua los elásticos. Prendo el peso. Prendo el peso. Si tú no hay un, un manubrio y pende una confección de agua. <risa> Cualquier así cosa que sea pesante. O lo puedes hacer sin peso. Ok, vamos a hacer 10. 10. Esquina directa, esquina directa, que el piede que el ginocchio no supere la punta del pie. Vamos a hacer 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, vado avanti, eccolo, si, sì. combinato, no? Ta. faccio un altro, Ta. ok, metto più che altro 10, altro 10, dai, altro 10, 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 ultimo 10 ok ok Ok. <ride> abbiamo fatto primo 10 si scuote dopo affondi con il peso e finisco con 10 10 escote, 10 escote. la gamba. La gamba se diventa tónica. Ok, ¿a eso eh, ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un ejercicio de abdomen. Un ejercicio de abdomen. Vamos a hacer plan inversa. Plan inversa. No he portado hoy el, el, el, el timer. No cuento mentalmente. Posición de la Guarda un punto fijo. Un punto fijo. Así. Pues glúteo sur. Voy a contar 30 mentalmente. Ya ¡Sí, y Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Adesso, adesso, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un ejercicio, un ejercicio de espalda. Si tú no hay en casa con este elástico, no hay problema. Puedes hacerlo con, con, con el manubrio. Si no hay el manubrio, prende dos botellas de agua, de vino, de tercio, Cualquier cosa que sea pesante, te servirá. Ok, abro, abro, abro. Piedro de la misura de espalda, flexiono e... el ginocchio, esquina de guardo de frente. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a hacer esto así. ¡Ah! Voy a iniciar con un elástico intermedio porque el giallo, el negro, il tosto. Ok, prepárate, vamos a hacer 12. 3, 2, 1, via, 1, 2, contrae tu abdomen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, andiamo, andiamo, andiamo, 10, dammi due in più, due, due, due, último último último ok madre de dios 60 se 60 siente, se siente la espalda 60 60 60 ok Adesso. Adesso eso ha las eso la espalda vamos a hacer un poquito de aductor aductor aductor vamos a utilizar el, el peso que vamos a hacer vamos a abrir las piernas en este sentido así, bien aperta eh esquina de rita y voy a hacer lentamente Tra. con el peso Juan en, en el en pecho. Okay. He cambiado el para la segunda serie en esta locación y porque la otra es que no se poteva es que porque que era un, un lugar solamente para bambinos de 12 años y quello y quello estaba estaba voto, no era ninguno, pero más bien, no hay problema. Vamos a continuar nuestra nuestra segunda serie, nuestra segunda serie. Eh, vamos a voy va a dofar eh, pegamento, pero voy a utilizar el elástico ¿Cómo, cómo cogemos el elástico? lo prendemos de esta forma y lo portamos aquí, adentro Tra tra. cuánto vamos a hacer? vamos a hacer siempre los 10, los 10 si tú riesces a hacer 15, 16, 20 va venga, va venga, no es un no problema ok, vamos a hacer 10, 10, 10, 10 ok, abro más largo que la espalda más largo que la espalda, guardo de frente y via. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 en piú, 2 en piú, fermo, 1, 2, 3, ok, perfecto, perfecto, vamos a hacer nuestra, nuestra segunda serie de, de brazos, ahora vamos a hacer nuestros ejercicios para la gamba, gamba, que glute. vamos a hacer 10 sentadillas, cote, avanzo fino en fondo, hago 10 y finisco. ok, voy a iniciar de aquí, voy a iniciar voy a iniciar, lo hago de frente y luego camino, posiciones, el peto como un caballo romano, guarda vengo de detrás, vamos a hacer 10 1, 2, lentamente, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dame un più. una en un más, una otra, otra, un otra. Ok. Ok. Perfecto. Fino en fondo, va. Avante. Ta. Arriba, guarda. Mai el ginocchio avanti. Bloco y escendo. Ta, bloco y escendo. Ta, bloco y escendo. Ok. ¿Cuánto machamos? Diez, diez, diez, diez. Uno. Dos. Tres. Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, due in più, una in più, ok, perfetto. Una piccola pausa. Adesso vamos a, a yungere un ejercicio per el abdomen, el abdomen vamos a fare plan plan plan plan plan plan de qué forma? te voy a fare vedere te voy a fare vedere nuestro plan, nuestro plan que vamos a fare vamos a fare così, cuál de las posiciones? ginocchio no debe tocar no debe tocar a terra, ginocchio su ¿Okay? prepárate, 3, 2, 1, vía, posiciones, Guardo la posiciones, posiciones, ok, Ginocchio, no toca tierra, guardo de frente. me concentro, me concentro, cuánto fachamos, fuimos domani, fuimos domani, al menos unas 2 horas, dai, dai, esquerzo, vamos a hacer 30 segundos, 30 segundos, 30, 30, 30, 30 segundos y così. Tutto este esfuerzo vendrá pagato. La salud te costa. La belleza costa. Una bella máquina costa. Una dona bella costa. Tutto costa. nessuno te regala niente. Sufre un poquito. Sufre, sufre, sufre, sufre. Sufre un poquito. Andiamo, andiamo. No mola mai No mola. soy un forte Andiamo por la victoria. 3, 2, 2, 1. Ok. Ninguno no, no, no. <risa> no te regala niente Nesuno no Nesuno no Ok, ok. Ades, vamos a hacer un ejercicio para per, per, per el espalde, el, espale, el Vamos a hacer un alto, un alto para el eh, ¿Qué me si usamos cuál es el, el, el peso, el manubrio? ¿Va bien? Va a venir el manubrio. Va bien el manubrio. Piego ginocchio. E schiena diritta, guarda, uso l'addome, apro un po' le braccia, vamos a fare 10, press militare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ah! 10, uno en más ah, un otro, un otro, un otro ah. madre de Dios si tú estos ejercicios, tú lo repites al menos dos veces a la semana por 3 5 meses verás grandes resultados grandes resultados a esto, no importante abinarle una sana y correcta alimentación evitar tanta, tanto azúcar tanta grasa tanto licores todo con moderaciones, si tú te fumas 20 tres 3, 3 biqueres de vino al giorno no, fa, no van bien hay solamente uno uno uno cigarritos es cierto Due, pero si, fa, si fai 10 chicos y si tantos no, no, no lo tus objetivos ok, ¿cuál vamos a hacer? vamos a hacer eh, nuestros ejercicios para el aductor el aductor, vamos a hacer cuesta ta, ta, ta. vamos a hacerlo con, siempre con este peso esquina directa, esquina directa Vuoi accendere con il peso di questa forma. Tra. Tutto si sente qua. Ta, ta, ta. Brucia, no? Ok. Andiamo. Dieci. Tre. Due. Uno. Via. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. 8, 9, 10, vamos 2, 2 en más, 1, 1 en più, ah, uno, uno en più. Ah, perfecto, perfecto, piano, piano, piano, piano. El secreto de todo esto, la constancia. Yo soy constante, vas a ver grandes resultados. Tú te puedes alienar 5 vueltas a la semana por un mes. Pero si tú te alenas dos vueltas a la semana por un año, ¿cuál es mejor? <ríe> me <Déteme> voy. <ríe> ok. Vamos a hacer bicipiti, bicipiti. Bicipiti. Bicipiti. No, fachámoslo con, con un solo brazo. Vamos a hacerlo concentrado, concentrado. con concentrado, Va, un va. Vamos a hacer 10, 10, va. Uno. Dos. 3 4 5 6 7 8 9 10 Dammi 2 in più 1 in più 1 in più Perfetto Cambio, cambio, cambio, cambio 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, ok, 12, 12. Adesso, vamos a hacer un altro por la esquina. Vamos a hacerlo con, el, con el, el, elástico. el elástico. Vamos a prender el elástico, en el, el aranchón. Este aranchón nos va a morir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el rematore prendo el elástico así y tiramos indietro ah, Ok, no, no, pues está troppo pesante Valo pues, pues, <risa> con el nero al menos, lo importante es hacer el movimiento completo El aranchone es un poco rígido Vuelvo que tú, para el entrenamiento justo, justo Ok, abro posizione va 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 in più 1 in più 2 ok faccio una pícola pausa uh, una picola pausa y andamos a fare nuestro nuestra terza nuestra terza serie vamos a hacer cuatro, 4 si tú ancora no te has inscrito a este canal inscríbete a eso inscríbete a eso ayúdame a salir ayúdame con un con un like con un like no like no me piace no me piace eh, eh, con un comentario Pablo, voy a hacer un ejercicio para, para el abdomen. fachamos el ejercicio para el abdomen. Voy a hacer un ejercicio para el, para el glúteo. Lo hacemos. Ok. Ok, perfecto. Eh, vamos a iniciar nuevamente. Eh, piegamenti. Piegamenti. Vamos a hacer... Vamos a hacer el piegamenti con, con un peso. Fichamos. Uno y encendemos. Estamos siempre modificando. Me no se modificar, modificare, modificare, modificare modifico, modifico, modifico los ejercicios así, todo diventamos un poco rutinario un poco monótono, ¿no? vamos a hacer 10 prepárate 3, 2, 1 vía vamos a hacer esto así 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 último ah, ah, vamos vamos andiamo andiamo ah. Tutto con este esfuerzo vendrá pagado todo con este esfuerzo vendrá pagato. te lo digo yo ok una piccola pausa vamos a hacer eh, el squat dopo la fonde me hidrato, me hidrato un poquito, me hidrato vamos a far nuestra terza ah, rico, rico, rico sabroso, saporito de eso que los bambinos han andado vía vamos a hacer el 4 ah. la faccio de frente y luego voy a la caminata 10, 3, 2, 1 via. 1, 2 3 4 5 6 sette, otto, nove, dieci, due in più, uno in più, ok, la camminata, la camminata, che la fondi, ta, Sta. Ta. ta, altri dieci, altri dieci, altri dieci, uno, 2 3 4 cinque quello che ti allena. 5 6 7 8 9 10 Mancano 2. Ultimo. Ah, ok. Madre de Dios. Madre de Dios. Está duro esto? Abdomen. Abdomen. ¿Cuál vamos a hacer? Vamos a hacer mountain climber. Mountain climber. Sí. Alenamiento completo para meterte en forma veloche.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 5, 6, 7, 8, 9, 10 en più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Montan climber. Mountain climber. Uh. Adesso. Vamos a fare. Vamos a fare. Espale. Espale. Espale con elástico espalda, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer con este ejercicio. Tra. Vamos a fortalecer los espalda, Tú que yoga básquet, tú que yoga tenis, importante. Una espalda bien fuerte, ¿no? Si voy a bater a, a Nadal, hay que fortalecer bien la espalda. En español, los hombros, los hombros. Siempre con elástico. Vamos a hacer con este ejercicio, guarda. 10, Tra. 10. Tra piego ginocchio, schiena diritta, uso la forza dell'addome, mi concentro, 3, 2, 1, via, 1, lentamente, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5 6, 6, 6, 6, sono stanco, 6! 7 8 9 último último último 10 uh. con este esfuerzo vendrá pagado nessuno no te regala niente nessuno no no no ok si va 3 2 1 vía 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 uh, madona pues este me ha faltado no, me dio un poquito de dificultad pero va bene habíamos reayunto nuestro objetivo vamos a fare eh, Adductor, la parte interna, la parte interna. Vamos a prender. Tú te dudes, pés dai. Tú te due tú te dudes. Cuando se mola más. Cuando se mola más. Ok. 3, 2, abro grande. 1, vía. Corto, vamos a paro corto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, de fermo. 1 2 3 Okay. Uff, uh, uff. Uh. Vamos a fare bicipiti, bicipiti, bicipiti 5 Una 5 5 Vamos a 5 5 con con 5 6 Pero vamos a 6 seduto, seduto, seduto, seduto. Como vamos a 6 6 6 6 Vamos a fare questo. Tra. Tra. 3 ok concentrati concentrati tu prendi un elastico se lo vuoi più potente prendi un elastico più resistente questo che sto usando io è un elastico intermedio guarda petto schiena diritta guarda e se va 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 una más, 1 en una más, okay. Uf. Madre de dios, madre de dios. Todo esto vendrá pagado. Todo este esfuerzo vendrá pagado. ok vamos a hacer eh, el último ejercicio para la per la esquina en español, la espalda, para la espalda fue la espalda. Okay. Cuatro para la espalda. Vamos a utilizar solamente un solo manubrio. Un solo manubrio. Cuatro, cuatro. Posiciones, guarda. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Un empu. ok Ok, se va, se va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno en piú. Ok. Uh, una piccola pausa. Eh, fachamos nuestra última serie para finire puestos ejercicio arenamiento completo uh. vamos a parar eh, un poco el piegamente piegamente escuchamos pues que el con con elástico, ok, con elástico. Con, el, con el... Con el aranchone. No, me masacro. Cosí me masacro. Vamos a procurar al menos el 10, 10, 10. Vale, la posición. 10, 10, 10. 10. Ok, prepárate. Prepárate. Último esfuerzo. Este esfuerzo es el que conta. El primo, el segundo, el tercero no conta niente. Este es el que conta. Este es el que te da grandes resultados. Ok, prepárate. 3, 2, 1, via! 10, dai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Ultimo! Uff! Uh. Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de Dios, dame energía, dame energía. Pero cuando se mora más, cuando se mora más. Jesucristo, acaduto, se ti se alzate, aunque tú te debes alzar. Yo me alzo, yo me alzo, yo me alzo. Su. Ok, sigue, el de la gamba el de la gamba, el de la gamba. Prepárate. 3, due, uno, via. faccio, faccio 10, no? dieci, dieci, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Uno in più. Ok. Vado avanti. Dieci, dieci. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. 8 9 10 1 in più ok come fare? a tomming, ¿qué vamos a hacer? voy a alzar el pie vamos a tocar con las dos manos la punta del pie vamos a hacer así, toca toca, ok vamos a hacer 30 30, 30 toco 30 toco, prepárate prepárate, respira profundo 3 2, 1 1, 2 3, 4 5, 6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 60 60 elaboro vamos a parar vamos a vamos a lavar la espalda la espalda el espalda uh, uh. vamos a hacer un ejercicio que se llama eh, remo hacia su vamos a elaborar un poquito el, el trapecio que está por trapecio ¿Cómo lo logramos? Con el elástico. O cuando es Manubri, Con las barras. 3, 2, 1. mira Va. Su, su, su. No, espectacular. Este. Se parece que está un poquito. Un poquito difícil. Difícil. Vamos a farlo con el, con el manubrio y medio. Con el manubrio. Con el manubrio, vamos a parar esto, cuesta. Uno. Ok. Piego el ginocchio. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9 10 Uno en piu. Un Altra en piu. Altro en piu. Ok. Uh. Vamos, andiamo a fare nuestro aductor, aductor. Gamba aperta. Vamos a, a cender. 1, 2, 3. 12 vueltas. Ok, prepárate. 3, 2, 1. Via. Abro, abro, abro. Y se va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dieci, undici, dodici. Mi fermo. Uno, due, tre. Ok, andiamo a fare bicipiti. Vamos a fallo con el mi con el pesi dai, con mi peso. Un popito, un poco pesante, pero va bien, va. Va, vamos a parar martelo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay. La intensidad del esfuerzo es la misura del resultado que puede ser positivo o negativo. Ok, a donde vamos a hacer nuestro último ejercicio, nuestro último ejercicio para la esquina. Vamos a hacer el, el remo, pero vamos, vamos a hacer una, una variedad. Vayamos los dos pesos, echamos uno. 2 3 desde <risas> se tira la fatiga, así se tira la fatiga Se sentirá, pero va bien 3 2 1 via, via, 4, 4. 4, 4. cuatro qua, cuatro 2 uno, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tú te 1 2 madre de dios si tú ancora no te has inscrito a este canal inscríbete a eso inscríbete a eso lásame tu, tu comentario tu comentario lásame tu like ok vamos a hacer un poquito de de stretching, si está stretching, ¿no? si está un poquito de stretching, este cuerpo que doy yo no lo he logrado con un solo giorno, lo he logrado con disciplina. Si tú eres constante, como de dicho prima, alénate al menos dos vueltas a la semana, pero alénate tú al menos uh, eh, seis meses, un año, dos años, vas a ver grandes resultados. Lo importante de todo esto es crear buenos hábitos. hábitos. Ok, vamos a hacer un poquito de, de stretching. Vamos a mover un poquito los, de bracha, de bracha, un poquito el bachino. Cambio, cambio, cambio, cambio. Su, yu, su, yu, Me muevo, así, me muevo. Ok, voy piego una, un pie y voy a descender lentamente fino en fondo. Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. Ok, perfecto. Piego un piede, piego queste, questo è diritto, gli accendo lentamente, cambio, ok, gamba su, cambio, perfetto, adesso dietro, cambio de gamba nuestra prima serie la he en la otra parte donde me han acusado no, no si puede porque es solamente de bambini de 12 años va a ver. no si son los problemas son excusas cambiamos de, de location ok, vamos a piego, piego, pie yo. salgo da. ok vamos a hacer un alto un de materasino estamos para el materacino. tú ok la esté esa gamba la prendo prendo la punta tiro fino donde yo riesca fino donde yo riesca fino fino fino si arriba ¿cuál? va viene si tú arriba como, como arriba yo va va viene ok cambio cambio de gamba Okay, tú te tuve tú te due. Hacemos un alto, fachamos un alto. Vale. Okay. ¿Lo okay. y Detro. Haciendo el intenta, adelante. Perfecto. Ok. Vamos a hacer este, este, guarda. Ahora, vale, encrocho una. Lo hago así. Cambio. Ok. su, su, un poquito de brazo en dietro siempre este es su brazo avante cambio avante dietro ok, espalda avante brazo avante su abro, cuido espalda en dietro su, avante un cross ok por el giorno de hoy habíamos finito miles y miles miles miles gracias a todas las personas que se alenan con mis ejercicios yo espero que estos ejercicios sean útiles útiles útiles útiles Permiso me no son útiles yo estos ejercicios los hago porque porque me fa piacere condividirlos con, con vos gracias veramente de cuore pablo